Nosotros dijimos, allá en nuestra comunidad hace falta una panadería para hacer pan porque aquí pues no venían panaderos. Y ya empezamos a trabajar el pan y dijo Carla, pues si ustedes quieren las apoyamos y, y se salga un grupo de, de lo del pan. Yo sí, sí tenía ganas de, le digo, de entrar en esto o ver cómo se hacía el pan. Le decía a mi viejo, le digo, ¿cómo es posible que pues, otros hacen sus pan y, y venden? Digo, a lo mejor yo también aprenda yo y venda yo. Ya vi que pues, no era tan difícil como yo se me hacía. Y ahí, ahí vamos poco a poco. Nos pusimos un día, ¿no? pues vamos a pasar a la casa allá. Y como no querían agarrar, jalar muy bien los hombres, pues dijeron, nosotros vamos a ya la madera. Fuimos, este organizando haciendo juntas para ver qué hacía falta de aquí. Nos cooperamos ya compramos la madera de arriba, tanto la de arriba como los horcones. Ya fue como fuimos parando la casa. Pues, hacemos ahorrador de leña, porque pues sí, como pueden ver, no, no he consumido mucha leña. Es poca leña la que he estado quemando. Bonito porque le digo así ya no todavía tenía nada más al hombre pues que si quiero salir tengo que pedir al hombre y si él me da pues ya y si no me, da, ya me quedo con, los, con lo mismo con las ganas de siempre y ahorita pues aunque sea poquito digo no mucho aunque sea poquito si sí se va a quedar Paso vendiendo las casas, como voy de bajada, paso vendiendo a todas las casas, sí. Es una cosa que me gusta hacerlo, me gusta llevarles y, y que lo comen, vaya Sí, que lo prueben. Y la, una señora allá abajo me decía, no, pues ahí el pan, se sabe, te queda mejor, sabe mejor este pan que el que ven acá. Porque yo creo que es porque es de leña, te queda mejor. Y ahora, ustedes se tienen como grupo, se tienen que llevar bien, dice, porque ustedes salen en la quiebra, así les va a ir con sus pan también. Pues estar aquí en unión con mis compañeras, pues al principio empezamos trabajando bien todas, y ahí vamos trabajando <ríe> poco a poco. Yo entré al proyecto para aprender, para este... Me dio ansia de aprender a hacer el pan. Pues todo, digo todo. Hacer la pasta para echar a las camelias y, y amasar la harina. Aunque me cuesta subir, pero aquí estoy. Y ahora este, queremos seguir aprendiendo a hacer otros panes, pasteles y eso, pero pues todavía nos falta. Y nos da ansia que entraran nuestros hijos a trabajar aquí en la panadería también. ¿sí?